Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Bibi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Si ya extrañaban cómo sonaba mi voz, pues es esta y déjenme decirles que ahorita estoy enferma. Pues bueno, ¿de qué va a tratar el video de hoy? Es de lo siguiente. No olvides que te invito a pasar a ver los demás videos de mis demás compañeras, ya que este es un video colaborativo de Zombies. Hola, soy Anita y quiero invitarte a que pases por mi canal después de ver este video para que así puedas ver cómo recrear este maquillaje. Así que te invito a que sigas viendo este video y después te des una vuelta por mi canal. ¡Bye! Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlene del canal Marlene Nice. Y te invito a que pases después de ver este video a ver mi video para que veas cómo logré este, este look de zombie. Y si te gusta, pues te suscribas. Te espero por allá te invito a que me sigas en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información a suscribirte si es que te gusta el contenido de este canal y obviamente a dar una manita arriba y si gustas dejar tus comentarios